confianza que se necesita para recuperar el turismo. Que repito, cuando trabajamos aquí ustedes ven, y es muy bien abrir un hotel, una nueva cadena hotelera. Pero de lo que ustedes tienen que saber que trabajan, que en el caso nuestro, nuestro verdadero objetivo es a los cientos de miles de personas y en la República Dominicana, a los cientos de miles de hombres y mujeres que cada día se gana la vida del turismo de manera honesta, de manera digna y que esta pandemia le cortó parte de su actividad, de su ingreso. Nuestra responsabilidad recuperarlo. Las imágenes del presidente de la República Luis Abinader en momento que hizo parte de lo que es la agenda que está programada en Europa sobre esta primera cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Ojalá que traiga cosas positivas. Yo me imagino que la parte de turismo es lo principal como objetivo. No sé por qué, no lo vi desde que el director de prensa, eh, Daniel García Archiva, man, nos mandó la nota, no vi que el ministro de turismo, eh, David Collado, estuviera en la delegación que acompaña al presidente de la República, Luis Abinader, a esta cumbre. Yo entiendo que el ministro de Turismo, David Collado, debió de estar presente en esta, en esta cumbre. Miren, vámonos, señor director, porque tenemos la epidemia. Llamada por mí, ¿eh? Las autoridades de salud todavía no la han nombrado como epidemia, pero yo me he tomado la libertad de decir que es una epidemia. El tema de las bebidas adulteradas. De hecho, hoy tenemos... Eh, un director provincial, nuestro amigo, estará hablando sobre el tema y el papel de proconsumidor. Son varias instituciones las que intervienen con el tema de la bebida adulterada, pero vamos a ver, señor director, el director provincial de salud de San Francisco de Macorís, eh, que estuvo encabezando un operativo en algunos establecimientos comerciales sobre esta epidemia llamada bebidas adulteradas. Vamos a escucharlo.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 ¿Cuál es la recomendación a la población, doctor? La población que entienda que 50, 100 pesos menos que cueste una bebida adulterada, entonces le puede causar la muerte. ¿Y usted va a beber su...? Eh, ahí, vamos un poquito más, Eric. Estamos encuadrando el tema del de nue nuevo set. Eh, miren, eh, el director de provin eh, eh, provincial de salud pública de San Francisco de Macorís o de la provincia de Duarte. Habla de que por 10 o 20 pesos, el problema no es el consumidor final, lo hemos dicho aquí, el problema no es el consumidor final, el problema son aquellos establecimientos comerciales que compran la bebida sabiendo que son bebidas adulteradas por el precio, porque el consumidor final no sabe lo que está comprando. Por ejemplo, una botella que ahora es una aplicación que se, se llama Revísame, que lanzó precisamente ProConsumidor, que vamos a hacer una prueba ahorita con la visita, de director eh, provincial de Proconsumidor las botellas son originales es el contenido y como demonio yo que compro estoy eh, eh, acostumbrado a beber X whisky o X ron voy a saber que esa bebida está adulterada hasta que no me la, me la beba y más si yo estoy, me tomé una botella que los bebedores eh, me pueden corregir después que se bebe una botella se bebe en la otra ¿Tú entiendes? Entonces, después que tú te ves la primera botella, y ya la otra te sabe todo igual el alcohol.